¿Qué pasa polleros? Soy Killer y estamos de vuelta con una nueva guía máxima de la 6.2 Bueno, digo nueva guía porque nueva guía de ION No de la 6.2 porque no he hecho ninguna taura El caso es el siguiente, el caso vamos a hablar un poquito de Los cambios importantes en la nueva versión y esta nueva etapa En nuestro gran juego llamado ION O ION, como queréis llamarlo vosotros El caso siguiente, el caso que voy a Recalcar los cambios más importantes. Os pondré la nota de despache de Gameforge en la descripción del vídeo. Recordad, esta nota de despache hay que cogerla con pinzas. Os diré por qué. Porque seguramente luego cuando salga la, ve la versión de Ion América de NFSoft, que es la compañía, la empresa dueña de Ion, recordad que Gameforge compro los derechos para distribuirlo por Europa, pero no es la compañía madre, no es la verdadera compañía de Ion, la creadora. La creadora es LNF soft Corea y de Corea a América. A lo que voy, seguramente cuando salga Ion América 6.2 haya algunos cambios distintos con la versión de Gameforge de Europa. Por eso vamos a verlo a algunos. Yo voy a usar el servidor de Gamescoan, el servidor eh, ruso privado de ion 6.2. Hay algunos cambios que, digamos, ellos han añadido, que ahora iremos viendo, ¿vale? No os voy a leer la nota de parche entera, porque para eso tontería, ya que es muy extensa, tardaríamos media hora, y yo lo que quiero recargar es lo más importante, lo más importante y a tener en cuenta, y que no os pille por sorpresa. Como es normal, al final del vídeo también veremos el Golf Pack de Gameforge. Ya que muchos estáis defendiendo de que el Gold Pack cambia para bien. Y no. Ya veré por qué. Bueno, estoy con mi cuenta, mi gradador. No tiene mucho level. Como ya habéis visto en mi vídeo, tengo el level 29 porque no puedo jugar bastante. Eh, y ya digo que no voy a jugar en la versión Gameforge ni con un ramón. No la toco ni con un palo ya hay muchos otros youtubers que están haciendo eso y yo no voy a ser igual que ellos ya que por ejemplo mi de Forge se puso en contacto para eh, hacer vídeos de ellos y pagarme y dije que no la de la China bueno uno de los cambios más importantes que vais a ver en el juego va a ser el mapeado vale aunque aquí lo vayáis en ruso porque estoy un servidor ruso con un patch en español pero os digo el mapa ha cambiado en Atreya. Seguimos con Balaurea. seguimos con Asmodae y, el, y Elisea, seguimos con Resanta y seguimos con esta parte no cuando vamos a Pangea. ¿Qué vamos a encontrar en Elisea? Vamos a encontrar Saturn, vamos a encontrar Elian, Poeta, que aquí se llama Porta, pero es Poeta, y Geirón. Han quitado... Por ejemplo, del lado de los Helios, han quitado verterón Han quitado... Bueno, se me ha olvidado el otro, que tengo buena memoria. Pero lo han quitado. Voy a poner aquí ahora para que comparéis. ¿Vale? Los mapas, ¿vale? Ahora pondré aquí para que comparéis los mapas. Para que veáis los mapas, ¿vale? Tanto de Elisea como de Asmodae. En Asmodae se ha conservado Meluslan, Pero hemos, hemos perdido Morgei, por ejemplo. Hemos perdido también... El de, la, el de la isla de aquí, que se me ha mirado la cabeza, no como la cabeza. Pero conservamos. Eh, se conservan Isangel, Pandemonium y, como no, pues nuestra querida Perno, o Inferno Aquí sigue conservando el abismo, pues la parte de arriba, la parte de abajo y el ojete. ¿Vale? De Badurea, pues tenemos Signia. Tenemos Vengar, que aquí está en español Vale Ya veis, Inglison, Helmaro Y se ha añadido un nuevo mapa La Crum, Vale Se ha añadido un nuevo mapa Parecido a lo que teníamos antiguamente Cuando, perdí, cuando perdimos aquellos mapas tan bonitos eh, que que catalán y demás Vale Creo que era esos mapas pues aquí ahora han, han añadido un mapa con dos facciones. Tanto, bueno, aquí pueden entrar tanto los como los Amodian. Tenemos guarniciones, ¿vale? ¿Veis? Campamentos que podemos atacar y conquistar para tener acceso a distintos, eh, digamos, eh, distintos premios y demás. Eso es el cambio más importante. Uno de los cambios más importantes de IO. Hay que decir que al igual que no han quitado mapas, los mapas que hay ahora han cambiado. Si habéis visto mi otro vídeo, veréis ¿vale? que, por ejemplo, Girón ha cambiado. De hecho, si dais cuenta, esto no está en la antigua versión. En Girón ahora está el acceso a Fire Temple. Donde dentro de él, si me hago una misiones, conseguiré estigmas. ¿Vale? Si dais cuenta, aquí está Fire Temple, el Templo de Fuego. Aquí está Gromain Trial, como siempre. Arbolu. Y nada más, ha cambiado todo el mapeado, lo han reestructurado, lo han cambiado, lo han remodelado como hicieron con Poeta y con Isander. Es uno de los cambios más importantes a tener en cuenta, el mapeado. Otro cambio importante es la curvatura o en, digamos, el, la forma de levear. Ahora se le vea muy rápido, de hecho, haciendo la cueca de campaña y otras azules que no van dando, le veamos muy rápido y muy tontamente. Ahora, subir del level 1 al level 80, que es el level máximo, se puede hacer perfectamente en 4 días en condiciones normales. Es decir, si jugamos en Gameforge, hará falta Gold Pack o no hará falta Gold Pack porque no lo sé, pero en condiciones normales. Por ejemplo, en este servidor se le vea fácilmente en 3-4 días. ¿Vale? Bien, ahora cambios, aunque ya he hablado del leveo, pero ahora cambio importante referente. Al PG, a nuestro personaje. Hay cambios muy importantes. Entre ellos, y el más notorio, es eh, las skills. No voy a decirla porque es una lista muy grande, la podía ver en la nota de Parche. ¿Y a qué me refiero con las skills? Bueno, ahora se han reestructurado las formas, bueno, la forma, eh, se han reestructurado las skills. Algunos efectos eh, de skills, porque bueno, uno quita más, otro quita menos, o un, algunos PG ahora son más op que antes, otros. Digamos que se ha balanceado eh, Todos los personajes Hay skins que antes se ganaban A nivel 17 y ahora te la dan A level 70, hay skins que antes Se daban a nivel 50 y tanto Y otros dan a nivel 5 Por ponerte un ejemplo, vale Digamos que han buscado eh, La forma de que el personaje Según vaya avanzando esté equilibrado a la par con lo otro Es ¿Vale? decir, que por ejemplo Yo no, no tengo una skill Que a mi level me haga más por map, map bruto que tú. voy a decir que balance demasiado la experiencia pvp por ejemplo con otro personaje se ha buscado eso a mi parecer, que lleve gente jugando sabrás de lo que hablo otra cosa importante y es que se han eliminado los pergaminos de ataque, speed, de correr, de magic pool todo eso se ha eliminado y se han cambiado por opciones de transformación Ahora no veremos los, los, los típicos pergaminos de ataque Speed y Correr. Aunque en este servidor pirata existan, porque aquí han mezclado la 6.2 con la 5.8. Aunque aquí existan, pasa que aquí yo no tengo ninguno, con otro, con otro personaje sí lo tengo. En la versión oficial de la 6.0 para arriba, no existen scroll de... Eh, de bufeo Es sí, decir, scroll Que no den ataque pi Scroll para correr Scroll que no den eh, Velocidad mágica No existen Ahora existen Y si tendremos alguno No lo cambiarán Pociones de transformación No confundir Con la transformación Porque ahora aquí se ha añadido La transformación Que veremos ahora Un poquito más adelante Recordad No hay scroll Ahora si queremos darnos velocidad Defensa física Ataque speed Tenemos que usar Pociones de transformación que nos dan atributos. Por ejemplo, este que tengo aquí. ¿Veis? Transformación en B, que es una ovejita. Me da velocidad de lanzamiento. Es para la magia. Que es que esta poción. Velocidad, ataque mágico, precisión mágica, evasión. Vamos. Una buerqueza. Y dura, pues lo que dure la poción, media hora por ahí. Pero no hay scroll que antes nos poníamos aquí arriba para poder. Tener eh, eso, o más, velo o más velocidad para correr y demás, ¿vale? Eso se ha suprimido. Otra cosa para el otro personaje muy importante. Se ha eliminado los Spirit Shard. ¿Recordáis esa casulita que nos pondríamos que activamos con la B? Pues se ha cambiado por esto, por fragmento. El fragmento se compra en la nueva tienda dentro del juego de Ion y que podemos acceder desde nuestra propia interfaz que es ¿eh? este icono aquí la tina de arena dorada no sé cómo se llamará en, Are en Ion América pero no en que se llama arena dorada aquí podemos gastar quina ve fragmento me da mil voy a comprarlo ok he comprado mil fragmentos Podemos comprar de fragmentos de, de otra cosita y esto va cambiando todos los días. Aquí un pregamino de sellado, aquí un pergamino de rotura normal y aquí un pregamino de transformación que vale 34.000. Y aquí vemos que hay el lingote de oro, que aquí, está, aquí el lingote está valorado por mil y pico. Vale. Vamos a ir por partes porque esto que os creo que lo con pinzas, lo de la arena dorada, vamos a dejarlo para luego. Ya os quería mostrar esto y lo del camino de transformación. Esto, segundo botón, y se equipa. ¿Veis? Aquí dice que está equipado. Si le damos a la B, se debería activar, supuestamente. Ah, porque lo tengo ya puesto, vale. Porque, no lo, porque tengo la B quitada. Por eso no se me activa. No hay problema. ¿no? vamos a. Aquí, nos vamos a acciones, nos vamos a configuración. Vamos a ver, controles, y vamos a buscar lo de activar el fragmento. Así no veis como se activa, porque muchas veces se suelen cambiar los controles y nos suele dar un coñazo que la flipa. Pero parece ser que no tengo aquí lo de activar el fragmento. Llamarme tonto. Lo voy a... no, no lo tengo aquí, pero bueno. No sé por qué, pero no lo tengo puesto por aquí. Le voy a activar el fragmento. Y no sé dónde lo tengo. Le voy a activar el fragmento. Y me da mucho coraje eso. En todo caso, en la nota de despache de GameForge pone que el fragmento se activa con la B. ¿Vale? Con la B. Aquí se ve que no está puesto. O que como hacer una presión. Que... Ah, quita, va, va, va, Quita, ve. ¿Veis? Lo activado. Es como hacía ¿veis? como hacía antiguamente nuestro. Como hacía antiguamente el Spirit Sartre. Solo que ahora, ¿veis? Se nota el arma que brilla. Significa que tenemos el fragmento activado. Mira, mira, mira, mira. sacar el que lo vaya. ¿Veis? Eso significa que el fragmento está activado. Por lo cual. Pues vamos a hacer más culpa. Si lo quito desactiva. Bien, es otro cambio importante en relación a nuestros personajes. Luego hay otro cambio como que han cambiado el ataque mágico, ahora se llama otra forma, para ti y para ti. Bien. Otra cosa importante y es referente a la skills Ya sabéis, como he dicho antes, cada de aquí se van cambiando. ¿Vale? Eh, este nivel, la pasiva. Ahora tenemos la vida de, de, de que se aprenden a nivel 80. Y que bueno, se... Se consiguen en instancia y en una tienda, ¿vale? A nivel 80 y aparte con Metro lo mejor que lo podremos comprar cómodamente en la tienda de iO. de objetos, que tengamos un objeto de habilidades, ya sabéis que esto es una de las cosas más chulas que han añadido en iO. Las habilidades en cadena configurables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, por ejemplo con el gladi, os lo no voy a mostrar. Anda de la 6.0, si queríamos efectuar ataques en cadena, bueno, si queremos efectuar tenemos que aporrar el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, yo quiero atacar a este soplo transparente, va a ser mi víctima. Yo quiero atacar. Bien, pues si yo quiero atacarle tengo, con el 3 y el 4, tengo que atacar con el 3, a ver si no muere el intento. ¿Veis? Yo digo el 3. Le doy, le doy y ahora tengo que ir al 4 para efectuar el ataque. ¿Veis eso, no? Bien. Imaginaros que yo quiero hacer eso más rápido. Pues ahora cogemos y encadenamos la habilidad. ¿Veis? Yo tengo un encadenado esta con esta. O tengo una encadenada esta con esta, con esta y con esta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al usar esta habilidad y a tumbar el, el enemigo, antes tenemos que volver a pulsar otro botón distinto o usar el ratón. Ahora, pulsando el 2, donde tengo puesto la vida, la vida en cadena, voy a efectuar este ataque y luego estos tres seguidamente. Un ejemplo para que lo veáis, digamos, es que no hay ningún bicho que aguante este todo mi ataque. de pro, pero bueno, vamos a irnos a este. mirad por ejemplo. Yo tengo eh, puesta esta en cadena ¿Veis? ¿vale? Tengo puesto el filo al lado Y este que lo tengo separado por si lo quiero usar alguna vez Vamos a irnos a lo de espina agitada Vamos a usar el 5, mirad 1, 2, 3 Y ahora uso, ¿Veis? ¿vale? Y he usado ahora ese Ahora, si uso el alt 1 ¿Veis? ¿vale? ¿Veis cómo, cómo ha usado la otra? Si, sí, he perdido la vida, porque yo quería que la viera ahí. Ahora, eso, ¿no? Lo tiro, lo tiro. Pero como ha muerto con intento, no va a seguir usando la cadena. Es más o menos para que entendáis. Entendáis que eh, podéis encadenar bastantes habilidades y hacer una rotación de habilidades muy buena. Tanto para PvP como para PvE. Ver, tanto para farmear mob como para hacer PvP. Vamos a irnos por este para que lo veáis una muestra más, a ver si te aguanta el último ataque. ¿Veis? Lo tiro, hago S, hago S, y no me da tiempo a hacer el otro. Pero bueno, puedo seguir atacando. Así no es fácil. ¿Veis? Y es uno para... Bueno este ya serpiente del demonio. Se si si da cuenta, ahora suelta transformaciones por todos lados. Bueno, eso por ahí, ¿vale? Eso es otro cambio importante. Ahora, si yo activara el B... Que supuestamente me tiene que dar más poder. Vamos a, ir a por este para que lo veamos. Tengo que hacer más daño supuestamente. Y bueno, el pobre chico pues sufre más en silencio mi ataque. Como no habéis podido ver, como no habéis podido observar. Bueno, eso por ahí. Vamos a guardar el arma y vamos a seguir hablando del tema este. Otra cosa referente con los personajes, porque esto es extenso, es que ahora podemos transformarnos. Aparte de los compañero. ¿Vale? Podemos transformarnos. Lista de transformaciones. Es igual que si contratamos compañeros. etéreos ¿Veis? Yo no tengo ninguno. Soy pobre. Pues igual. Lista de transformaciones. Aquí tenemos. Tenemos desde normal. Hasta grande. Hasta permegenia Hasta Legendaria y Definitiva. Que podemos transformarnos en Caís Aquí tenemos. No sé muy bien si yo lo pondrá. cuánto dura la transformación. O si sea, es para siempre. Seguramente será para siempre. Por ejemplo si nos transformamos en Anubita, Nos da velocidad. Ataque mágico. Vale. Eh, y defensa mágica. Es permanente. Seguramente será permanente. Según leído yo que es permanente. Pero pues claro, hay que comprar el contrato, hay que comprar la formación y contratarla. Luego también podremos, podremos, al igual que ocurre con los compañeros de Aether, podemos combinarla y conseguir transformaciones más potentes, ¿vale? No de victoria. Si podemos transformarnos, No confundir las, las transformaciones con las opciones, ni, ni con las skills. Perdón, ni con los skins, ¿vale? con los skins no, no confundirlo con los skins vale, es muy importante bien, otra cosa a tener en cuenta y es una cosa que no va a ajustar a la gente de Cambio Forge, pero es así y es que se ha eliminado la tienda privada aquí existe es decir, en el Ion ruso la tienda privada existe ¿Veis? Pero según la nota de espacio de Gameforge, se ha eliminado la tienda privada. No podremos vender nada. Creo que solo podremos usar el broker y habrá limitaciones. Así, no podemos poner tienda privada y vender normalmente como hacíamos antiguamente. Creo que también se ha eliminado, ¿vale? El almacén de legión y el almacén personal. No me hagáis mucho caso porque varía mucho de una versión a otra. Pero creo que también se ha eliminado. Aún así, no tenéis la nota de parche por abajo donde pone personajes. Vale, bueno, vamos a ver ahora mismo. Mira, aquí pone: se ha eliminado la asignación privada. También se ha retirado la función de comercio con quinas y las interfaces de usuario asociadas. tienda privada, almacén de cuenta, almacén de legión y reparto de grupo. Se ha eliminado el servidor de principiante. Bueno, eso no lo dice, pero bueno. Ya veis que, según dice, se han eliminado muchas cosas para poder conseguir en grupo. Hay una putada. No sé si eso viene de Corea o si lo ha quitado Gameforge, aparte de otras cosillas más. Otra cosa que se ha añadido en la 6.0 es el Cubus. El Cubus, Podemos moverlo en menú, Cubus. Bien, ¿qué es esto con este nombre tan peculiar? El cubo es una forma de reforzar nuestro personaje. Aquí veis, ¿vale? El cubo de la vida, del pensamiento, de la locura... Esto se hace pues, añadiendo cubos, ¿veis? Por ejemplo, este sube la vida. Un cubo que mejora los PV. los puntos de vida, los puntos mágico, la apariencia curativa, para ti para tal. ¿Esto cómo se consigue? Según el nivel de tanto se consiguen en una instancia de level 80. ¿Vale? Y creo también que algunos se pueden comprar en la tienda de Ion. Esto, como es normal, será para level 80. Así que para level 80 no podemos registrar ningún cubus. ¿Vale? Como veis, es una forma también de, digamos, de reforzar, de reforzar nuestro personaje. Como se ha quitado lo de lo de Eva, de, de ya, gozo, eso tan raro que había antes, que no está por aquí. Eso que hacíamos el Eva 65, que ya éramos altos la Eva, la tontería esa se ha quitado. Pues ya no podemos, digamos, que reforzar nuestro personaje como hacíamos antes con eso. Pero ahora lo hacemos, usamos el cubo. Antes usamos la perlita esa para reforzarla y ahora usamos el cubo. Lo más parecido que haya eso es la habilidad de daivaniana. Es ¿Vale? único que nos queda, el único vestigio que nos queda de ese de eso que se usó, ¿vale? La 6 la 5, punto y algo, que no se había añadido o antes. Queda ser a toda Eva. Pues nos ha quitado y ahora tenemos el cubo. Para poder, mmm, digamos, eh, alterar los stats de nuestro personaje y poder potenciarlo como queramos. ¿Vale? Es otra cosa importante de que se ha añadido. Y ahora con cosas añadidas vamos a hablar de la tienda de arena dorada. Bien, la tienda de arena dorada es una tienda que según dice la nota del parche de cambio Forge, y si no me equivoco y si no ha ido mal se va, digamos, eh, va cambiando todos los días. Podemos comprar porquinas, podemos comprar ropa también porquinas y por lingotes, ¿vale? Podemos usar lingotes. Es otra moneda que se ha añadido. Vale, a Ion? ¿Veis? Mira qué montón podemos comprar por lingotes. Mira, mira, mira. mira qué montón. ¿Vale? ¿Cuánto vale cada lingote? Pues nos vamos aquí. Vemos que cada lingote vale un millón 1.30.0. Y si deis cuenta, solo podemos comprar tres por día. Luego quitamos un contrato de transformación. Que vale tantos millones. Y un cuarto de lingote de oro. Que bueno, aquí, aquí, aquí pero todos los objetos se responden diariamente no sé si no sé si según le dice ahí eh, van cambiando aleatoriamente o que se van respondiendo estos todos los días no me mucho caso porque como sabéis también tenemos que ver cómo serían las tiendas de arreglada en América, porque suelen cambiar ¿eh? suelen cambiar pero si dais no cuenta yo antes puedo comprar fragmentos por decir, he comprado mil fragmentos que viene bien para atacar y encima puedo, eh, encima si quiero Voy a comprar un pergamino de transformación. Que eh, vamos a comprarlo para verlo, ¿vale? Esto es... Nos vemos. Vamos a darle aquí. Aquí. Segundo botón. ¿Vale? No podéis transformaros. No podéis... No disponéis de, transforma, de transformaciones. A ver. Vale. Ya sabemos cómo se usa esto. Es que, que saber cómo se usa. ¡Coño! botón. Eh, Bien, eh, ya sé cómo se usa ¿Vale? Ya he aprendido cómo se usan las transformaciones Gracias Y diréis, joder, aquí le he explicado antes la cosa con son. No Bien, para poder transformarnos Primero hay que hacerse con un contrato de transformación Y luego para usar esa transformación es decir, para poder transformarnos De nuestra lista de transformaciones No podremos hacerlo cuando queramos es decir, sí podemos hacerlo cuando queramos, pero hace falta un pergamino de transformación para poder transformarnos de lo que ya tengamos aprendido. Es decir, que aparte de gastando las pelas en contratar una transformación para siempre, haría falta un pergamino para poder transformarnos. Vale, el sistema de transformación ya quedó claro, ¿vale? A lo que vamos con la tienda de arena durada. Ya veis que, bueno, tenemos esto que podemos comprar por Kina. ¿Vale? Tenemos la ropa. Que como siempre, pues ya veis que siempre ha sido la ropa esta. para poder... Los skins. Recordad que son skins. Que no alteran los stats de nuestro personaje. ¿Vale? Las skins, recordad que no alteran las estadísticas de nuestro personaje. Oye, yo ¡Vamos, range colega! Y la alas Que ya va igual la alas, ¿vale? Luego para los lingotes Esto es lo que podemos comprar por lingotes Ya sabéis que los lingotes aquí va En este servidor En este En el ruso Vale, un millón trascianto No sé cuánto valdrán Los lingotes En Gameforge Ni en Iron America Vale, eso por ahí Seguramente me queden... Mucha cosa en el tintero. Bastante cosa en el tintero. Una barbaridad. Pero he querido recalcar eh, lo más importante. ¿Vale? Aún así. Aún así. Eh, estoy esperando a la versión eh, de América para ver cómo queda la 6.0 en América. O la 6.2 de América. Gameforge no creo que entre para ver cómo queda la 6.2, puesto que para entrar tendría que elevar uno, por lo menos a un, level, a un level que digamos queda bien. volvimos entro y veo cómo queda el Gold Pack. Bien, pero aquí vamos a hablar ahora con el Gold Pack. ¿Qué ocurre con el Gold Pack? Eh, según dice en la nota del parche, el Gold Pack queda igual a como estaba antes. Es decir, no hay cambios en el Gold Pack. Es más, antes, como sabéis, el Goldpack podía hacerlo con él de la forma. Eh, tanto comprándolo con dinero real a Gameforge, o dentro del juego, comprándolo en el broker, o comprándolo a otro jugador. Bien. Según dice aquí en nuestro amigo de Gameforge, es como se va a poder hacer. Pero ¿qué ocurre Ahora, que han quitado la tienda privada. El broker no sé si funcionará. Vamos a verlo, ¿vale? La nota del parche. El tema del broker. Yo creo que el broker, lo no mismo, a ver, no dice nada de que vayan a quitar a broker. Vamos a leerlo rápidamente y os digo porque yo creo que el broker creo que lo quitaban o se quedaba. Aunque así no voy a leer la nota del parche de golpa ¿vale? O voy a leer la nota del parche de golpa que está por aquí. Que está... Ahora, mira, o lo, lo leo y encima o lo muestro. Para, para que no hay que soy bueno, ¿vale? Vamos a ver. Mira. Vamos a leerlo. Paquete de órbitos y recompensas de veterano. Recordad que esto ir, lo tenéis en el, la nota del despache que está en la descripción del vídeo. La actualización 6.0 introduce mucho cambio en los juegos, por este motivo hemos tenido que restaurar el paquete de oro, Retorar la ajustada, la apoya, la, la, la, la han dejado igual. Tiene una duración de 30 días, como hasta ahora, y otorga a los jugadores diferentes bonificaciones al, al activarlo. Paquete de oro. Las bonificaciones del paquete de oro han sufrido cambios. Estas son las nuevas bonificaciones. Anulación de las limitaciones para principiantes. Es así, lo que hacía antes. Te quitan las limitaciones y compran paquete de oro. 10% de potenciadores de saqueo para instancia. Vamos. Ya ahí, ya hay de balanceo. Es así: que por dar un paquete de oro, vas a tener un 10% más si usa un potenciador para aumentar el drop en la distancia. Dicho así, obsequio único de 40 luras al activar el paquete de oro. Las luras son la luna esa. La, la, será eso. O, no, creo que era otra cosilla que hay, pero bueno. Bonificación diaria diaria por iniciar sesión de trece de 30 piezas de oro subo para usarlo en la máquina suga luego eso la, la las agaparras acabemos por la por pandemónico por santo por, por otras ciudades espacio para los personaje eso ya existía bonificación para el mismo sistema de recompensas de veterano mapa into win de cuenta especial en la tienda de Young venga y más acceso a la distancia es decir, si una instancia por INDE y por general en Ayón América, por poner un ejemplo, podemos entrar seis veces, quien no tenga un Gold Pack podrá entrar tres veces. Y el que tenga gold Pack podrá entrar seis veces o más. Es decir, más de balanceo para los que tienen gold Pack. Así es una fácil. No hay más carga. Esto ya es tontería. ¿Vale? ya son tonterías porque no sé si aquí podemos buscar lo, lo, lo del broker lo que he comentado antes del broker no me acuerdo muy bien donde estaba el tema del broker, porque no sé en la de forma nombre tenía el broker ¿vale? tenía un nombre distinto a estar broker creo que era tienda no sé qué, pero no me acuerdo cómo era ya os digo, eh... no sé si llegan a quitarlo, ¿vale? no sé si el broker llegaban a quitarlo no sé que lo de la tienda privada lo quitan, ¿vale? Y nada más, pero no me acuerdo si quitaban el broker. vale. No me acuerdo si quitaban el broker. pero bueno, a lo que vamos, vale. A lo que vamos, y lo dicho que el tema de colpac y de reforge sigue igual, incluso va a peor, porque si os dais cuenta, espera, eh... si me vean es polla, si os doy cuenta, pues ahora da incluso. Pues, para mi opinión, el Gold de Gameforge Forge es muy Pay to Win. No me hagas caso si se ve así esto porque, porque al cambiar de ventana me hace esto, ¿vale? Bueno, sin que la machucomina que vuelve. El Gold de Gameforge Forge para mi gusta es muy Pay to Win, pero bueno. Hay quien defiende el Gameforge, Forge, hay quien defiende el, el Gold y hay quien defiende pues, lo indefendible. Yo digo que para mí, si tengo odio a Gameforge Forge, no es por el Golpack. O como mucho para decir porque lloro. Por no tener un Golpack. Soy tonto o pasa algo. No lloro por eso. Me jode que Gameforge use un buen juego para ganar dinero engañando a los jugadores. ¿A qué me refiero con engañar? Me he encontrado con muchísimos jugadores que están jugando en Gameforge porque está en español. Y te conocen el golpack, Se creen que el juego es así. Y es lo que hay. Desconocen que, por ejemplo, a una America no tenga golpack. Imaginemos que uno de Colombia está jugando en Game Forge con un pin, que te caga la pata abajo de malo, porque tenga español. Y encima está puteado por el golpack Y no puede ni comprar golpack Y te conoce que hay una América que está nomás cerca. Va, digamos, eh. A jugar con mejor pin y no va a tener de ¿y ¿Está en inglés? Vale. Que lo quieren en español, juega como yo. cogete el archivo, le Gameforge Forge, que lo tengo compartido y los, lo pone en Año América y lo pone en español. Así de fácil. Es mi opinión referente a golpe y referente a Año de América. Por eso yo creo que esta guía de 6.0, 6.2 va a acabar ya. Hay muchas cosas a recargar, por ejemplo, muchos equipos, muchos se han quitado, mucho equipación se ha quitado se cambian muchos objetos se han eliminado se cambian por otro mucho yo recomiendo que veáis eh, la nota de parche al igual que hay otra distancia que cambian de cambian digamos de level por ejemplo eh, eh, jaramel ahora cambia de level ahora podemos montar el pueta, que se puede montar con level 8 a jaramel antes hacía falta level 16 creo que era por ahí no me acuerdo y demás hay un cambio muy muy importante lo que nota el patch que he compartido recordad recordar cogerla con pinzas porque seguramente eh, cuando salga ION 6.1 oficial en las la cosas cosa cambien haya cosas que cambien ya que cambia como sabéis cambia la cosa a su gusto igual que este servidor privado tiene tienda privada ¿Vale? Que la 6.0 no existe, pero aquí la tiene. Porque la han puesto a ellos. Pues, mi amor, si no, Killer, si sí existe en la tienda privada. Solo que gamed Forge la ha hecho así. No sé. Yo lo que sé es que la nota del espacio de gamed Forge no existe la tienda privada. Seguramente entre para colaborar, para corroborar alguna cosa a gamed Forge No sé. Puede que entre para verlo, no para jugar, para verlo. Pero en fin, sin más, como ya sabéis, voy a seguir. Estoy haciendo un video de ION. Cuando esté ION 6.2 en América, os subiré el Leveo del 1 al 80 con todas las quests doradas, que será muy fácil. No lo haré quest por quest, lo haré por, por set, es decir, vídeo de Leveo del 1 al 10, del 1 al 20, del día al 20, así, ¿vale? Ya sabéis, compartir el canal, compartir el vídeo, si a los un fuerte like, seguidme en Twitter, seguidme en Twitch, y nos vemos. En el siguiente vídeo o siguiente directo si a es que mi despido y ¡Adiós!